¿Cómo ejecutar una función o un evento de script o de código al terminar una animación o en medio de una animación? ¿Cómo llama un evento? Primero nos situamos en la línea de tiempo donde vamos a llamar el evento. Y observa que Unity trae una opción llamada llamar evento. Tenemos que indicarle qué función va a llamar del evento. Las funciones que podemos llamar son las que tiene el script del mismo objeto. Por ejemplo, si la animación corresponde a un objeto player. El player mismo tiene que tener script. Si queremos llamar funciones de otros objetos, bueno, llamamos una del objeto player que al mismo tiempo ese script se conecte con el otro script y le avise que tiene que ser ejecutado. No te olvides que las funciones para ser reconocidas afuera tienen que estar declaradas como públicas o public.